Buenas tardes y bienvenidos al blog. Eh, les quiero decir para aquellos que entren en el blog a partir de ahora que grabamos estos vídeos desde España y desde la ciudad de Valencia. Hace pocos días, aquí en España, mmm, veíamos y se veía también en cualquier parte del mundo eh, el final de la Eurocopa donde eh, jugaron el último partido, como ustedes bien saben, España e Italia. Eh, y yo veía, yo veía este, este partido en la terraza de un bar que por cierto el dueño de este bar era italiano y era un chico joven, es un chico joven y eh, la mayoría o el, de las personas que habíamos allí éramos españoles y había un par de italianos, él y creo que un par de personas más bueno, eh, ustedes eh, veían eh, eh, todos los que estábamos por acá, por España, en las casas, en las terrazas de los bares, en diferentes lugares, observábamos la pasión que despertaba este partido. Y yo creo que es un... Quería, quería traer a colación esto para, para que ustedes pensaran la pasión que puede haber en el ser humano ante diferentes acontecimientos. ¿Cómo es una fuerza que está ahí internamente en nosotros y que aparece, que es estimulada, que es como sacada de dentro de nosotros, como digo, por eh, acontecimientos diversos. Esto lo digo por lo que diré ahora después en relación a la estructura del deseo y a la estructura de la realidad, que es de lo que voy a hablar hoy. ¿Qué relación hay? ¿Cómo funciona la estructura del deseo y la estructura de la realidad? Y esto lo voy a aplicar, en la última parte de este vídeo a la crisis actual. Bien, la estructura del deseo es una estructura innata. Cuando un niño nace, nace con esa estructura y rápidamente esa estructura le hace ligarse, unirse, a, en este caso normalmente a la madre. Y el niño quiere estar con la madre, quiere que le pongan sobre, sobre el cuerpo de la madre eh, porque en ese encuentro con la madre, en ese contacto físico con la madre, se activa esa estructura de su deseo, y rápidamente el niño, al rato, puede ya tomar el primer alimento. Esa estructura del deseo, en psicoanálisis decimos que eh, esta forma parte, o lo, lo conceptualizamos diciendo, que es el proceso primario. El deseo está dentro de ese proceso primario. El proceso primario está regido por el principio de placer. Es decir, en el ser humano existe una tendencia innata, natural, a buscar el placer, a buscar el gozo, a buscar la satisfacción, a buscar el encuentro. Y existe un, eh, digamos, una. Eh, no queremos mm, encontrarnos con el sufrimiento, con el displacer, con la frustración. Por tanto, la estructura primaria del ser humano es el deseo, es el proceso primario, es la pulsión que a su vez será lo que eh, regirá, eh, eh, estará regido por el principio de placer y formará luego el inconsciente. Entonces, esto sería, eh, digamos, el, el, el conjunto de ideas que eh, estarían alrededor de, de este concepto del deseo y de este concepto del proceso primario. El proceso primario, como he dicho, en el cual está el deseo, inicia la andadura de la vida. Un niño, eh, cuando es pequeño... Como he dicho, primero existe ese primer contacto con la madre, luego ese contacto se amplía a la familia y luego se amplía, digamos, se abre al mundo, se abre a, a los demás. Y este deseo tiene que navegar, tiene que vivir dentro de ese contexto del mundo, de ese contexto de la relación con los demás, de ese contexto cada vez más amplio. Cada vez más amplio. En primer lugar, en principio, en principio, esto es una cosa costosa. Es decir, el deseo, eh, ese deseo que tiene una estructura propia y como he dicho, busca la satisfacción, el placer, el encuentro, tiene que integrar algo que no está dentro de esa estructura primaria y es la realidad externa, el mundo, la realidad de los demás, la realidad de la naturaleza, la realidad de la cultura, las relaciones con los demás, con los demás. Por ejemplo, fíjese que en la, en la clínica eh, una cosa que a mí siempre me ha gustado investigar es ¿por qué se produce la patología? La patología se produce la patología se produce porque hay una dificultad, hay un problema en el encuentro. ¿Qué entendemos por encuentro? Entendemos por encuentro esa estructura primaria esa estructura de la pulsión, del deseo, del, del anhelo de encuentro, tiene que encontrar un objeto. Ese objeto ya pertenece al mundo, a la realidad externa, pero tiene que darse ese encuentro. ¿Qué ocurre si ese encuentro se da de una forma deficitaria? ¿Se da de una forma insuficiente? ¿Se da de una forma excesivamente frustrante? lo que ocurre entonces es que se produce una patología más o menos grave, más o menos grave. Eh, fíjese que llegar a la conclusión, cuando, cuando observamos una patología, podemos pensar, podemos pensar, bueno, ¿cómo se ha producido esto? Y entonces, eh, realmente en ese trabajo que hacemos con los pacientes, nos vamos dando cuenta cómo ha sido la historia de esa persona, y cómo, qué problemas ha habido en ese devenir, en ese encuentro, en esas relaciones entre el sujeto y el objeto. Ahora bien, ahora bien, fíjese si la estructura del deseo será una estructura importante, eh, digamos una estructura con una gran fuerza, con una gran densidad, que cuando esa relación con el objeto es inadecuada, se produce una patología que puede ser muy grave, es decir, es decir esto, nos indica, esto nos indica que esa estructura del deseo eh, justamente cuando no, encuentra, cuando no encuentra esa relación adecuada enferma, lo cual nos indica, como digo, que hay ahí algo muy importante, hay toda una protofantasía, hay todas unas expectativas, hay toda una especie de, eh, de digamos, de protomente, de protomente, donde están proto protorepresentaciones protoafectos eh, relaciones, digamos mmm, digamos que están digamos innatas dentro del deseo que pueden ser frustradas y pueden producir una patología a veces bastante grave bastante grave bien, esto como digo esto como digo eh, la patología nos indica la importancia de esa realidad y de esa estructura del deseo. Luego, tenemos, como he dicho, que esa estructura del deseo tiene que abrirse al mundo, y tiene que realizar un largo aprendizaje. Es el aprendizaje de la realidad. Es el aprendizaje de la relación entre la estructura primaria, el proceso primario, la estructura del deseo, la estructura de la pulsión y el mundo externo. Eso se realiza de una forma muy lenta, y digamos que se empieza a realizar casi desde el inicio de la vida, casi desde el inicio de la vida, pero el niño se abre al mundo a través de sus sentidos, a través de su motricidad, a través de, su, de sus aspectos cognitivos, de su conocimiento, va abriéndose poco a poco al mundo y va integrando ese proceso primario, ese proceso del deseo, de la pulsión, con el mundo externo que, es, que está realizado por el yo y que se rige por el proceso secundario. Se rige por el proceso secundario. Eh, por ejemplo, en los niños, este aprendizaje, voy a poner un ejemplo que muchos de ustedes conocen. Fíjese que los niños, muchos de ellos, cuando son pequeños, quieren tener en su cama, junto a su almohada, un juguete. Un juguete. Puede ser un peluche, puede ser un muñeco. ¿Por qué? porque hacen, hacen una especie de transición, transición entre su mundo interior, los objetos que van interiorizando, y ese muñeco muchas veces representa o desplazan sobre él los afectos que han puesto en las personas, por ejemplo, su madre o su padre, lo desplazan a ese muñeco, y el niño cuando digamos, digamos que ese muñeco representa a esa realidad cuando esa realidad está ausente por ejemplo cuando el niño va a dormir y se queda solo en la cama ¿Eh? luego luego ese niño va realizando durante largos años eh, lo que llamamos, o lo que yo llamo, relaciones, de relaciones transicionales relaciones transicionales es lo que tiene que ver muchas veces con los juegos, con los sueños infantiles con las fantasías, con los dibujos animados, con todo lo que el niño, eh, con todo el mundo del niño, que todavía no es esa realidad que el adulto, con la que el adulto se relaciona, con la, que la, con la que el adulto está en contacto. El niño tarda bastantes años en hacer esa transición desde ese proceso primario, desde ese proceso del deseo, a ese proceso de la realidad. No es nada fácil hacer esa transición, exige... Muchos eh, momentos, exige bastantes años, eh, un niño, por ejemplo, de 8 años, todavía está haciendo esa transición. Todavía le gusta mucho ver sus dibujos animados, ver sus películas, tiene sus series preferidas, etcétera, etcétera. Y todavía ahí el mundo de la realidad está mezclado, muy mezclado, con el mundo de la fantasía, con el mundo de las ilusiones, con el mundo, eh, un mundo construido de, desde ese proceso primario, y desde ese lugar, en cierto modo, o en un aspecto bastante, en una proporción importante, ajeno al mundo de la naturaleza y al mundo de la cultura, por así decirlo. Bien, entonces, resumiendo este, esto, eh, eh, lo que quiero decir es que el aprendizaje de la realidad, de esa realidad externa, de esa realidad del mundo, es un proceso largo, complejo y difícil. Y en ese proceso se pueden dar muchos conflictos, como también se da un gran desarrollo. Y en ese proceso hay que poner de acuerdo muchas veces a aspectos internos de la personalidad contradictorios y aspectos internos de la personalidad y aspectos externos de la realidad. Lo cual, como digo, requiere un, una, una transición muy grande. se va dando este proceso, el niño tiene que aprender a obtener sus satisfacciones a través del proceso secundario, es decir, a través de la realidad. Como decimos en psicoanálisis, el proceso primario, el proceso de placer regido, como digo, el proceso primario regido por el principio de placer, tiene que subordinarse al proceso secundario y entonces el niño ...tiene que aprender a obtener sus satisfacciones a través del proceso secundario... ...a través de esa realidad, no a través de la fantasía, no a través del deseo puro... ...no a través de la pulsión pura, sino del deseo, la pulsión... El, el, el ligado, unido a ese mundo, a ese mundo... ...y es así como el niño va procediendo en la medida en que va madurando... ...y en la medida en que se da un proceso bueno, un proceso de normalidad un proceso que no sea patológico, que sea normal como digo entonces, el niño tiene que ir aprendiendo en ese largo camino hacia la realidad en obtener sus satisfacciones a través de esa realidad y eso requiere un gran trabajo psíquico ahora bien cuando eso se va realizando ¿qué queda del deseo? ¿qué queda de la pulsión? ¿Qué queda de la pulsión de vida? Evidentemente que queda mucho, pero ya no está en estado puro, ya está ligado a esa realidad. El estado puro ya ha pasado, el estado puro se inicia, digamos, al inicio de la vida, cuando el niño está todavía, digamos, en una posición más o menos autista los primeros meses de vida, cuando el niño prácticamente está durmiendo un, un gran número de horas al día pero va despertando de ahí poco a poco hacia esa, hacia esa realidad. Esto que acabo de decir lo quisiera ahora situar en el contexto actual de la crisis. Y quisiera hacer una reflexión teniendo en cuenta estos dos procesos, el proceso primario y el proceso secundario, en el contexto de esta crisis. ¿Qué ocurre en esta crisis? Ocurre lo siguiente, esa realidad, ese proceso secundario, es un proceso que se torna más difícil, se torna más frustrante, se torna más complicado, se torna con menos insatisfacciones. Por tanto, eh, nuestro, el trabajo psíquico a que nos obliga, eso es un trabajo mayor que si la realidad es una realidad menos agresiva, menos frustrante, menos violenta, menos menos, con menos insatisfacciones? Aquí pueden darse varias respuestas en los seres humanos. Una de ellas es que ante esa mayor cantidad de frustraciones, de experiencias de realidad eh, insatisfactorias, sucumbamos y no sepamos reaccionar. Es decir, no sepamos activar nuestra mente para pensar, para elaborar, para metabolizar todo ese complejo mundo que se nos presenta cada día. Por ejemplo, imaginemos una persona que hasta hace unos meses haya tenido un trabajo, su economía ha ido relativamente bien y por tanto haya tenido una vida relativamente tranquila. Pero de pronto, su empresa se viene abajo, eh, queda en el paro, empieza a tener dificultades, cada vez dificultades más serias, ¿y qué ocurre? Que esa tranquilidad, digamos, mental, de los procesos cognitivos, los procesos afectivos, los procesos de relación, se viene, se trastoca, y todo empieza a conflictualizarse. Esta persona, ante esa situación nueva, Puede activar toda su capacidad, su capacidad de pensar, su capacidad de elaborar, su capacidad de decidir, su capacidad de relación, su capacidad de buscar solución a todo esto. O bien puede entrar en un proceso eh, de impotencia, de frustración, de mal humor, eh, digamos un proceso ansioso, un proceso de estrés, un proceso depresivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, entonces... Aquí vemos, aquí vemos cómo ante una situación donde la frustración es mayor el, el, el, digamos la alerta que se produce dentro de nosotros tiene que activar toda la potencialidad y toda la capacidad que hay en nosotros y esto nos puede llevar a dos caminos como he dicho, a uno bueno o a uno malo bien eh, yo, creo, yo creo que una de las cosas que convien, convendría tener claro ante esta crisis sería, una de, las, una, una de las muchas cosas, sería cuál es el sentido de esta crisis. Evidentemente hay muchas versiones, pero yo quiero decirles la mía: la mía. Yo creo que esta crisis no es nada espontáneo. No es nada que haya surgido de la noche a la mañana porque ocurrió un determinado... Algo así como las fichas de un dominó, que una eh, que una da en la otra y van cayendo todas. No, yo no creo que esto haya sido así. Yo creo que esto ha sido una cosa elaborada, meditada y pensada. ¿Por qué? Pues por una serie de agentes sociales y agentes económicos que yo creo que tienen, que quieren, tienen unos objetivos claros. Esto ya existe en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, en Estados Unidos, fíjese que a Obama, el trabajo que le ha costado eh, que la gente de su país, que los ciudadanos de Estados, tengan un seguro, un seguro sanitario público. En un país como Estados Unidos, fíjese ustedes, qué eh, contradicción tan grande, que la gente, eh, para acceder a la salud, que es un bien esencial del ser humano, eh, tenga que ser a base de muchos dólares y mucho dinero y el que no tiene ese dinero pues la verdad es que su, su salud va a estar en, en un deterioro en una situación de riesgo eh, muy frecuentemente porque no puede pagar los seguros privados eh, que, que, que va a necesitar cuando esté enfermo para, para simplemente para, para vivir con una, con una buena salud. Yo creo, yo creo que lo que se pretende hacer con esto es conseguir, conseguir que muchas sociedades, muchos países, funcionen a la medida de los países que ya están funcionando así. Y para eso, para eso evidentemente, estos agentes económicos, que evidentemente no son mercados, la palabra mercado me parece una palabra ofensiva totalmente porque los mercados es una entidad abstracta, detrás de los mercados hay personas con nombres y apellidos que viven en un lugar concreto, eh, en una calle concreta que se mueven en lugares muy concretos y, no, y que no son nada abstractos. Y detrás de los nombres de las compañías o de los bancos, etcétera, etcétera, eh, hay también eh, evidentemente eh, personas concretas con nombres concretos. No estamos hablando de nada abstracto. Estamos hablando de movimientos, de especulaciones, de objetivos programados, diseñados por gente concreta con objetivos concretos. Lo primero que deberíamos hacer, dentro de lo posible, es tener cada uno de nosotros una idea lo más clara del de porqué de esta crisis, porque si no podemos estar eh, dando, dando bandazos para allá y para acá. Luego, yo creo que, claro, se nos dice, se nos dice, se nos dice, como esto está tan difícil, tenemos que tomar estas medidas y estas y estas, porque eh, si no tomamos estas medidas, no salimos de la crisis. Es algo así como si, a ver, ¿cómo les diría yo? A veces es como que aquella persona que te lanza al agua para que te ahogues después se convierte en tu propio salvador. Y te dice, ah no, mire usted es que como le he salvado, usted tiene que estar agradecido conmigo o agradecida, porque claro, es que yo he sido su salvador, pero esa, esa misma persona es la que te ha tirado al agua para que te ahogues en el agua. ¿Eh? Fíjese qué contradicción tan grande. Yo creo, yo creo que, mmm, que no debemos ser ingenuos, que debemos, como digo, ponernos a pensar ponernos a analizar individualmente y en grupo y todos los mm, agentes sociales que, eh, que evidentemente están implicados en todo esto eh, cada ciudadano, cada, cada los sindicatos, los partidos políticos, etcétera todos los agentes sociales, todos los grupos sociales eh, eh, eh, tenemos que poner a trabajar a ese proceso secundario y porque claro, eh, los que han elaborado todo esto, lo han elaborado a través de ese proceso secundario. Pueden ser muy avaros, pero que sean muy avaros no quiere decir que sean tontos. Eh, son muy inteligentes y diseñan algo eh, de una forma muy inteligente. La única forma de contrarrestar o de vencer todo eso es que los ciudadanos, todos aquellos que no estamos de acuerdo con eso, que luchamos contra eso, seamos tan inteligentes o más que ellos y... Eh, podamos elaborar medidas para contrarrestar todo eso. Eh, ayer Anoche me decía un amigo, me decía lo siguiente, me decía yo creo que las medidas que se están tomando para contrarrestar todo esto son a veces medidas que han sido útiles hace, hace bastantes años pero que ahora quizá no son tan útiles, él me ponía un ejemplo, me decía las manifestaciones quizá han dado muchos resultados hace 60 o 70 años o 100 años pero quizá ahora debemos pensar, debemos pensar si no habría aparte de las manifestaciones otras formas de eh, de contrarrestar todo esto que fueran más eficaces, más eficaces. Eh, él daba una serie de argumentos en relación a esto pero simplemente lo que yo quería decir era que quizá tenemos que pensar que frente a una situación nueva global las soluciones es verdad que seguramente no pueden ser las mismas para contrarrestar todo otro para superarlo que las mismas de hace un siglo porque la sociedad ha cambiado y por tanto eh, seguramente eh, junto a las manifestaciones que siempre ha sido una, una, una determinada solución tienen que haber otras otras soluciones bien eh, entonces resumiendo este punto resumiendo este punto, yo creo que eh, vengo diciendo todo el rato en este vídeo que tenemos dos estructuras en nuestra personalidad. Una estructura primaria, un proceso primario y un proceso secundario. El proceso primario se rige por el principio de placer. No queremos sufrir y queremos obtener el mayor placer de la vida. El proceso secundario es el que, con el tiempo un niño va evolucionando y se enfrenta con la naturaleza y con la sociedad y con toda la complejidad de una sociedad. Y tiene que adaptar el proceso primario a esa realidad para obtener sus satisfacciones a través de esa realidad. A través de esa realidad. Pero eh, la obtención de las satisfacciones a través de esa realidad exige madurez. Madurez. Mucha madurez. De hecho, las personas más maduras, las personas que tienen mayor capacidad de de relacionarse adecuadamente con esa realidad pueden obtener más satisfacciones pero no solamente se trata de tener habilidad para relacionarse con la realidad habilidad en el sentido de manejo de, de, de, de, digamos de manejo y utilización de las cosas no, hay otra cosa importante y es que una persona puede tener mucha habilidad pero puede ser una persona muy... Eh, sabría cómo decirles, con una ética muy poco, con una ética, digamos, con muy poca ética. O puede haber una persona que tenga un gran sentido de la realidad y tenga una ética elevada, porque esa persona haya hecho un trabajo sobre sí mismo, un trabajo de evolución interior grande, a partir del cual ha conseguido tener ante la vida una ética grande, de respeto hacia los demás, de solidaridad con los demás, de participación con los demás, de compartir con los demás, etcétera. Y otra, que puede ser también muy inteligente, no ha hecho ese proceso ético y por tanto toda su capacidad la utiliza, digamos, en un sentido más o menos destructivo o más o menos simplemente de utilización a los demás como si fueran cosas, cosas. Esta es la gran diferencia que puede existir entre las personas. La gran diferencia es que unas tengan esa madurez y otras no las tengan. Nosotros, en este momento, no solamente, el, el, no solamente la situación esta nos exige que se, se, seamos personas hábiles, que seamos personas, eh, digamos, astutas, que seamos personas, eh, digamos, eh, con habilidades sociales, con habilidades de relación, con la, sino que además nos exige un esfuerzo ético. Y un esfuerzo ético siempre supone una apertura desde uno mismo hacia los demás, desde uno mismo hacia los problemas de los demás, y esto no es nada fácil, por tanto, por tanto, esta crisis, este problema que tenemos a todos, nos pone en una situación, eh, digamos, de un esfuerzo grande, de un esfuerzo grande, y sería bueno, que pudiéramos estar a la altura de las circunstancias. Desde el psicoanálisis eh, podemos, decir, podemos decir que funcionar de acuerdo al proceso secundario que se rige por el principio de realidad no es fácil, no es fácil. Exige un trabajo sobre uno mismo y una madurez siempre en crecimiento funcionar de acuerdo al proceso primario que lo único que busca es la descarga es hacerlo es obtener la satisfacción inmediata es como eh, descargar cualquier tensión cualquier deseo cualquier expectativa de una forma impulsiva de una forma sin, sin mente o, o simplemente con una mente que solamente se utiliza para eh, no para se utiliza digamos sin ética pues desde el psicoanálisis eh, sabemos que eh, este este proceso eh, el estar ahí en ese proceso voluntario no es nada fácil y eh, vuelvo a repetir que esta crisis nos pone ante eh, una un trabajo psíquico que debemos aprovechar para ayudar a salir de esta situación y también para crecer nosotros como personas y ser mejores personas bien esto es lo que quería decirle es una reflexión que espero pueda ayudar a alguno de ustedes. Quisiera ahora mmm, decir o otras cosas. En principio quería eh, saludar porque eh, veo que eh, estos vídeos son vistos a veces desde países de Hispanoamérica y quisiera eh, saludar a todos estos, eh, digamos... Mmm, personas de estos países, hermanos en la lengua y en otras muchas cosas, quisiera saludarles y agradecerles que entren en este blog y vean estos vídeos. En segundo lugar, eh, quería decir que en, en el último vídeo que grabé, dije que iba a grabar un nuevo vídeo sobre, eh, digamos, eh, las diferentes eh, escuelas de psicología, el psicoanálisis y también sobre esas acusaciones que a veces se le hacen a los iconoclastas y si científicos si y el inconsciente existe etcétera eh, me hubiera gustado grabarlo ya pero lo estoy queriendo preparar mejor para grabarlo un poco más tarde en tercer lugar quisiera decir también que me gustaría que este blog fuera un blog de participación de participación y que ustedes puedan eh, dar sus eh, dar sus intervenir ahí, proponer iniciativas, hemos creado una agencia eh, como una, un apartado nuevo, una agencia de, de, de ideas para que ustedes puedan dar ideas, eh, puedan ofrecer comentarios ideas que puedan a su vez ayudar a otras personas y eh, en, en, último, en último lugar eh, también decirles que en la medida en que yo pueda eh, pueden ustedes yo responderé a, a consultas que ustedes me hagan sobre algún problema de tipo psicológico eh, a través del correo electrónico ustedes pueden consultarme algo y en la medida en que yo pueda eh, yo les responderé a esas a esas preguntas que ustedes me hagan bueno pues simplemente decirles bueno también quería decir otra cosa eh, como ustedes se dan cuenta eh, yo preparo esto, estos vídeos, eh, eh, pero cuando estoy grabando no me gusta leer nada. A lo sumo, tengo aquí un esquema delante que a veces eh, miro un poco y a veces no miro nada. Esto, el grabar así de esta forma, implica que a veces las cosas no salgan tan brillantes como si uno lo escribe y lo, y lo leyera. Pero a mí me gusta hacerlo así. Y me gusta hacerlo así, aunque a veces. Eh, cometa errores, repita cosas, etc. Porque me gusta esa espontaneidad, me gusta esa, esa pasión, me gusta el poner un poco ahí más de, más de mi ilusión, más, de la, más de, la, de, la, de la pasión que yo tengo y del interés que yo tengo a la hora de, hacer esta, de llevar este blog y a la hora de hacer estos vídeos. Por tanto, prefiero eso a lo otro. Lo otro estaría mucho mejor. Yo podría escribirlo perfectamente, leerlo, y evidentemente todo sería eh, así como más, mmm, más perfecto, pero prefiero esta imperfección a esa perfección. Bien, y una vez dicho esto, pues simplemente darles a todos ustedes las gracias y una vez más recomendarles, mmm, decirles que procuren participar en el blog, este blog yo no lo he creado para mí, lo he creado para, para todo el que quiera entrar, pueden mmm, proponer cualquier idea e incluso pueden, eh, trabajos enteros podían ser publicados en este blog, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, muchas gracias.